Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Betty Romerito. Os envío un enorme saludo ahí donde me estéis viendo o escuchando. Espero que tengáis un día súper genial. Y hoy vamos a empezar con mi nueva sección que es Revisiones. Voy a revisar herramientas desde el punto de vista de un marketer y voy a daros mi opinión absoluta de si conviene o no conviene comprarla. En este caso voy a empezar con Media Cloud Pro que ya os adelanto que a mí me pareció súper buena y ahora os voy a decir por qué me parece buena y la revisión que he hecho de ella. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En este canal encontrarás vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online, cómo ganar dinero desde casa y en general este apasionante mundo de generar ingresos por internet, desde la comodidad de tu casa, desde la playa, desde donde tú quieras, desde la cafetería, desde la esquina, desde donde tú quieras. Así que vamos a empezar ahora mismo con la revisión de Media Cloud Pro. Antes de avanzar, quiero que sepas que nosotros, como marketers, ya sea que nos dediquemos al marketing de afiliados, al marketing CPA a e-commerce, a infoproductos, a lo que sea, todo aquello que sea generar dinero por internet, sea lo que sea, incluso multinivel, lo que sea. Nosotros necesitamos imágenes, montones de imágenes frescas que mayormente usamos desde Google. Vamos a Google, tecleamos la imagen que queremos para nuestro nicho y desde ahí empezamos a trabajar con esa imagen, pero no sabemos si esa imagen tiene derechos, si no tiene derechos, si nos pueden meter una demanda, si nos va a contactar el dueño de la imagen y nos va a decir que la quitemos, en fin. Y para eso tenemos Media Cloud, surgió de ahí, de, de ver la necesidad de la cantidad de imágenes que consumimos nosotros como creadores, como marketers, y nos ha puesto 7 millones, 7 millones de, de activos para que nosotros podamos trabajar sin ningún problema. Viene con las herramientas para llamar la atención y abrir el sifón del web traffic y empezar a trabajar hasta llegar a las seis, imágenes, seis eh, cifras de diseño. Este es el creador. Dice aquí que no necesitamos Photoshop, no necesitamos eh, ser diseñadores ni habilidades técnicas específicas. ¿vale? Este es Media Cloud. Siete millones de imágenes gráficos GIF, stickers, icons, ilustraciones en vector en múltiples formatos, JPG, JPEG, PNG, GIF. Ya sabes que el PNG, a diferencia de los JPG y JPEG y GIF, son transparentes. Yo uso montones de imágenes transparentes, pero montones y montones, y cada día más. Tienen una librería masiva de 40.000 imágenes en stock, 8.000 GIF animados, 150.000 vectores, 350.000 y covers también también tienen covers y más de 475 avatars eh, dice que es muy fácil de usar tienen dos editores de imágenes para customizaciones ilimitadas para tus imágenes dentro del mismo programa no te van a cobrar adicionalmente por usar editores de imágenes esto también es muy importante porque nosotros necesitamos no solamente descargar la imagen así como esta sino editarla hacerle ponerle textos ponerle globos en fin tienen además 3000 logotipos y también son fáciles de crear, tienen ahí ellos un, un creador de logotipos que puedes editar, subir, hospedar, crear imágenes, gráficos, anuncios, banners, todo con sus editores fáciles de usar. Te, bueno, tienen también preparado para Pinterest, que es una cosa que la gente está usando poco, Pinterest, y sin embargo es súper, súper importante que empieces tú como marketer a meterte tanto a Pinterest como a TikTok que tienen un tamaño especial. Bueno, pues aquí ya tienen con, con, considerado este tamaño. ¿Vale? También puedes poner post, en fin. Y los puedes publicar directamente desde su interfaz, porque ya tienen conexión con esas plataformas. Eh, maximizar el tráfico, el acceso ilimitado a Media Cloud Pro. Esos son los beta testers. Son pruebas de pago reales y auténticas, pero no son las normales. Eso hay que tomarlo muy, muy en cuenta ves ahí está, eh, Dar un vistazo a la actualización oficial, ya sabes que Google está dándole muchísima importancia ahora a las imágenes, ves ahí está, las imágenes, el tráfico con Google Imágenes, a ver este sitio ha generado, bla bla bla, el, la, el, la fuente de esto es el Search Engine Journal, en fin, que aquí te pone, mira las búsquedas con imágenes, un montón de clics en un solo día. Esto es lo que hace, ¿ves? Aquí tiene un texto muy bonito. Hay un logotipo que tú puedes poner. Te pone una muestra ahí. del Media Cloud. Eh, puedes bajar activos ilimitados, crear gráficas ilimitadas, editar imágenes ilimitadas, convertir imágenes a otros formatos. Esto es muy importante también, ya lo tiene dentro de la plataforma. Eh, subir tus imágenes o editarlas, compartirlas en Facebook y Pinterest. Montones de imágenes, ¿por qué importan? Bueno, ya sabemos por qué importan. No tenemos ni siquiera que, que estar discutiendo aquí si es importante o no tener imágenes. Es vital tener imágenes. ¿no? Ya te lo ponen ahí un montón de cosas. Sobre todo a mí lo que me gusta de esta plataforma es que todas las imágenes que te pone, los 7 millones de activos que nos pone, son absolutamente libres de, de, de derechos. Tú entras y con toda confianza del mundo puedes descargarte las imágenes. Sin ningún problema. En buena calidad, no en baja calidad. Ves, aquí te pone el aviso número uno. Usar imágenes de baja, de baja calidad o no personalizadas te puede dar menos prospectos a tu sitio web o a donde sea. Igual aquí tienes que asegurarte que las imágenes están 100% libres de derechos o están licenciadas correctamente, porque si no, tú vas a tener problemas. A mí me ha tocado, ¿eh? A mí me han contactado dueños de imágenes que yo usé de internet y me han pedido cuentas por haberlas usado sin, sin su permiso. Me ha pasado por ahí, tengo los correos que tuve que mandarlo a mi departamento legal para que no, no tuviéramos ningún problema, pero me ha tocado. ¿Ves? Ahí está. Si tú las compras, por ejemplo, en Shutterstock, Stock, en Getty Images, en un montón, pues son súper caras. La verdad es que sí que son caras, a menos que tengan suscripciones y aún así es caro. Luego, contratar un diseñador, pues también es caro. Mira lo que te cobran por hora los diseñadores. ¿Vale? Entonces, ya está Media Cloud. Me gusta mucho. Está muy bien. Un montón de imágenes. Tiene ahí mismo los editores. No tienes que hacer nada más. Viene preparado para estas dos plataformas que son muy buenas. Esta es la demostración del front-end. Te voy a poner un poquito de la demostración. La voy a adelantar. A ver si carga rápido. ¿Ves? Esta es la interfaz. Carga la imagen y ya tú puedes hacer las ediciones Desde el de este modo editar lo edita con Picho que es una herramienta que conocemos casi todo el mundo ellos la tienen integrada Voy a un poquito más también tiene este otro eh, editor de imágenes integrado muchísimo más avanzado es tipo Photoshop sin ser Photoshop ya lo tiene integrado tú no tienes que comprar nada más eso es bastante más avanzado para gente que va trabajando más diseño y tal pues ya lo tienes. Luego tiene GIF, que estos son los GIFs, ¿ves? Y ya tienes aquí para publicarlos directamente donde tú quieras o descargarlos y hacer las cosas que a ti te gusten. Luego, vectores, imágenes vectoriales, que también son bonitas. ¿Sí? Ahí están. El formato en el que las quieras guardar. Más imágenes de stock, que tú las puedes guardar en PowerPoint también. Logotipos, ¿ves? El tipo de logotipo que tiene vectores de avatares y covers, ves TV y cover designs en PSD, es decir, eh, en Photoshop y en, otro co y en otros formatos, 100 PowerPoint, es power power imágenes en 50 imágenes de PowerPoint de disco, de CDs, en fin, muy completa, ¿vale? Luego ya están más cosas, de el tipo de cositas que hace. Muy fácil de hacer, ya lo hemos visto. Muy fácil de customizar, lo hemos visto. Agu guardar y publicar, se acabó. Eh, imágenes, logotipos, e-covers, avatares, social media posts, infographics, templates, que tiene también templates de anuncios, gift y banners. Compatibles con todo lo que tú quieras. Photoshop, Illustrator, InDesign, GIMP, CorelDRAW, Canvas, Scribble Photoscape, Pigmatic, Dosing Design Bundle, Design Pro, Designia, con lo que tú quieras. Ahí está. Y eh, descargas ilimitadas, también me gustó mucho. Dos diferentes editores de imágenes y quiero irme al precio, que es lo que me interesa a mí. Ahí está. 47 dólares si es para tu uso personal o 67 dólares si quieres los derechos de agencia. ¿Qué significa derechos de agencia? Derechos comerciales, simplemente que aquí le llamaron de agencia por darle un poco más de caché, pero son comerciales, es decir... Todo lo que tú hagas lo puedes vender para tus clientes y quedarte tú con las ganancias. Tú ahora mismo tienes la oportunidad de hacer una agencia, de crear una agencia de imágenes, de gráficos, sin ningún problema para, para tus futuros clientes. Esta es la versión del front-end. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué le falta a la versión front-end que a nosotros es indispensable? Video. Le falta vídeo. Y para tener vídeo tienes que ir a la versión Elite. Esta es la versión Elite. Lo no voy a ir hasta arriba. Y en la versión Elite, ves, aquí gracias por tu compra. Este es el tab Offer, el, el primer upgrade, de es la versión Elite. Y aquí viene 5 millones de video Más montones de otros activos de video para la cuenta de MediaCloud. Ves, este es el agradecimiento. Aquí está lo que tiene. Cuatro, un montón, 5 millones de de vídeos de descargas, también todos libres de derechos, todos para que tú los puedas usar sin ningún problema, eh, stocks tremendos en 4K, en, en MPG, imágenes, ves 450 imágenes, 250 viral quotes en vídeo y un montón de cosas. Y también tienes la oportunidad de tener los derechos de agencia, es decir, comerciales, no vas a tener una agencia ni vas a tener clientes ni nada, simplemente son derechos comerciales para que tú montes tu agencia de diseño y puedas vender todo esto a tus clientes o ponerlo en Fiverr, en grupos, en donde sea y ya empezar a vender los diseños que tienes aquí Fácil, tienes meme creator o Creator. Eh, seleccionas customizas y publicas, súper fácil y súper rápido, ves el vídeo es en la forma número uno de captivar a tu audiencia y vender lo que sea online ahí está los videos atraen 30, 300% más que las imágenes, 78% de las personas miran vídeos. ya está preparada para el mobile video, eh, aproximadamente un millón de minutos se suben al internet por segundo, si tú incluyes vídeos en tus páginas aumentas un 80% de visibilidades, el 85% de los consumidores quieren vídeo. El 52% de los marketers decimos, porque yo lo digo constantemente, que el vídeo es el tipo de contenido con mejor ROI. Eh, un montón de vídeos en YouTube, 5 billones cada día. En fin, insisto, no, esto no está en discusión. Sabemos perfectamente que el vídeo está ganando cada vez más a otro tipo de contenidos. Bueno, aquí está, te dan más razones, que ya te estoy contando yo, que no hace falta que te las digan. Acuérdate también que con el botón derecho tú puedes traducirlo al español. Si quieres ver exactamente lo que dicen y no dominas en inglés, pues lo puedes poner en español. ¿Ves? Crea tus propios vídeos. Contrata un editor de vídeo profesional. Mira lo que te cuestan. Es bastante caro. O comprar vídeos en sitios, ¿ves? Súper caros. Un solo vídeo cuesta tanto y además hay otro problema. Que los vídeos. Son demasiados complicados para crearlos tú mismo, demasiados caros para comprar. Y la solución es Media Cloud Pro Video Pro. Esta es la versión con video. 5 millones de vídeos en HD. Videos, puedes ganar, eh, dominar tu nicho haciendo vídeos publicitarios y memes virales. Que también ya lo tiene incorporado. Descargar vídeos ilimitados y memes ilimitados. Más de 4.000 archivos, 750 en 4K. Más de 500 en, de fondos, vídeos de fondo. Una biblioteca de videos para cargar, alojar y usar en tus propios videos. Un paquete de 3.000 audios de acciones. 400 imágenes también de alta ROI y 250 watts. Estas son citas. Las citaciones son citas porque la ha traducido mal. Virales. ¿vale? Esta es la demostración del Media Cloud Pro. Es ahí está. Estos son vídeos. están descargando ahí. Voy a irme un poquito rápido. Son todos vídeos ves pues ahí está un editor de vídeo lo puedes descargar o guardarlo en tu librería voy a ir un poquito rápido ves pues aquí están efectos de sonido creas campañas eh, videolibrería o la librería la, la, la abre y ahora va a ser alguna edición supongo ves pues aquí están más vídeos, ahí está el vídeo aquí YouTube le puedes poner un videographer ves pues aquí está poniendo un header y un footer Voy a adelantar un poquito más para que veamos al final. La cantidad de fuentes que tienes para ponerlo. Eh, los fondos. Puedes poner el logo, footer, header, lo que te decía. Más imágenes aquí que te puedes usar para vídeo. Eh, más editores de vídeo. Paquetes de vídeo listos para descargar. Muchas imágenes, mucho vídeo. Quots, mira, esto lo puedes hacer, son quotes, ya las tiene preparadas, tú simplemente puedes cambiarlo. ¿Ves? imágenes de quotes en HD, en JPG, un tuto Tutoriales, videotutoriales, cómo editar logotipos, cómo editar las e-covers. Así que no tienes ningún problema. Aunque esté en inglés, tú no te preocupes porque todo es intuitivo. Yo debes ir siguiendo los movimientos que él hace y hacerlos tú también. ¿Ves? Y ya está, se acabó el demo. Ahí está. Seleccionar, customizar y publicar Este es como crear una campaña Y editar vídeos El Training 3 que está dentro de la plataforma Compatible con todas Todo Dios, con todo Dios es compatible No hay necesidad de esperar Media Cloud, mira, esto lo hace ya Que son los rappers, video wrappers Aquí están Customizar vídeos, hacer memes Vídeos de intro, vídeos de outro para Youtube quotes, más quotes Vídeo e imagen Todo ahí Descargas ilimitadas, derechos de agencia, insisto. Eh, estos son los programas que son compatibles, pero te está poniendo la comparativa de lo que cuesta. Por ejemplo, After Effects, que es para vídeo, cuesta casi 20 dólares al mes. Premiere también, Camtasia, un solo pago de 149, Final Cut, Shutterstock Stock, iStock, son caros. Pero ellos lo están vendiendo este a 87 dólares, sí que es caro, pero bueno vale la pena vale la pena porque tiene los dos editores tiene más bonos ah, bueno, los bonos no importan lo que tiene es todo ilimitado descargas ilimitadas vídeos ilimitados el rapper intros otros todo ya lo tiene para que tú lo personalices y sin necesidad de tener habilidades especiales ni ser diseñador ni nada tú puedes crear tu propia agencia con de esa agencia insisto son derechos comerciales y Puedes empezar a generar dinero ya. Además, claro, de beneficiarte para tus propios negocios. Y tener imágenes sin ningún problema y un montón. Ahí están los vídeos, los, los bonos, pero es más, más cosas para lo mismo. Más gráficos, un escritor de páginas de venta, 6 PageWriters software. Son los tutoriales. Son tutoriales y están en inglés. Bueno, ya está todo lo que podemos hacer, bla, bla, bla. Súper bien. Para mí, si sí, vale la pena, yo lo tengo. Yo no solamente me compré todos los derechos de agencia de la versión Pro, sino que además hay otro auto, otro otro upsell que son los derechos de reseller. Ya sabes que el reseller es para que tú compres todo y puedas venderlo al precio que tú quieras. Como yo lo compré, yo tengo un precio especial para este, este sitio. Tengo este de 67 dólares. Y este de 87 dólares para ti a un precio increíble. Lo tienes aquí abajo en la descripción del vídeo. O si estás en la página de ventas, aquí abajo lo podrás ver. El precio es ni de lejos lo que el vendedor nos está pidiendo. Porque yo sé que esto es bueno, pero no todo el mundo tenemos para soltar 87 dólares más 67 dólares. Que es, son 150 dólares rápidamente. No. El precio que yo tengo es increíblemente bajo y competitivo para que tú puedas tener las dos cosas. Si te interesa, aquí abajo en la descripción lo tienes y si no, también te dejo aquí para que puedas comprarlo directamente con el vendedor. Si tú quieres comprarlo directamente con él, no hay ningún problema porque, insisto, a mí me parece muy bueno no perder tiempo porque el tiempo es el recurso más valioso. No perder tiempo asegurándote que lo que tú buscas en Internet, en Google no tiene derechos, está libre de cargas, que nadie te va a molestar, estar buscando constantemente por nicho, en una página y otra, saltando de aquí para allá, el tiempo es lo que ahorra el Media Cloud Pro, y la verdad que el tiempo no tiene ningún precio, vale muchísimo. Si a mí me van a ahorrar una hora, es una hora que yo puedo dedicar a otra cosa, si me van a ahorrar tres horas de estar editando un vídeo, son tres horas, que yo voy a poder dedicar a otra cosa, como hacer más ventas o generar más ingresos, o incluso estar con mi familia un rato, yo qué sé. Pero el tiempo es el recurso más valioso. Y Media Cloud me lo está ahorrando. Aparte me puede ayudar a generar ingresos si yo me dedico a crear mi propia agencia de diseño. Una vez que hayas visto los tutoriales y que hayas visto cómo funciona, puedes dedicarte a ofrecer este servicio para gente que requiere este tipo de servicios. Espero que te haya gustado la revisión de Media Cloud Pro. Para mí sí que vale la pena comprarla. Tan vale la pena que yo compré los derechos de reventa. Para que tú puedas conseguirla a un precio increíble. Aquí abajo en la descripción lo tienes. Y créeme que me está sirviendo mucho. A mí me está ahorrando mucho tiempo. Y mucho dinero. Lo dejo hasta aquí. Espero que te haya gustado. Suscríbete a mi canal. Porque te voy a ayudar a generar ingresos online todo el tiempo. Con unas ideas u otras. Porque... Tenemos que hacer dinero juntos. Esa es nuestra meta, hacer dinero juntos. Este año tiene que ser nuestro año marketer De una manera u de otra tenemos que generar ingresos para mejorar nuestra vida familiar. Un saludo, suscríbete a mi canal, no te pierdas mis vídeos y nos vemos en la siguiente. ¡Vamos!